Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yadira para las personas que todavía no me conocen y eh, bueno, les quiero decir que voy a empezar una serie de vlogs eh, para mi canal de YouTube. Espero que les gusten. Este es el primer vlog que voy a hacer del día 3 de abril. ¿3 de abril? ¿4 de abril? <ríe> no me acuerdo qué día de hoy es, se los voy a poner abajo en la descripción ahorita que vuelva a checar la fecha y lo que les quiero comentar es que me cambié de casa eh, ahora ya no vivo en, en donde solía vivir Estoy, este es como mi tercer cuarto día estando en mi nuevo hogar eh, quiero comentarles que es más pequeño de donde vivía anteriormente y por eso voy a empezar a buscar otros, otros departamentos, otros cuartos en renta, porque actualmente estoy rentando cuarto, no es departamento, es solamente un cuarto, pero eh, bueno, sí necesito un espacio más amplio, ¿no? Eh, ahorita lo que les quiero comentar es que todavía no he descargado todas las cosas de la mudanza, como se pueden dar cuenta, hay... Todavía muchas cosas en bolsa Todavía muchas cosas este, que necesito arreglar Y eh, bueno, pues eso es este, lo, que está, lo que está ocurriendo hasta el momento con mi vida Y eh, lo que ahora voy a hacer, voy a ir a AT&T Porque además me robaron, bueno me perdí mi, mi teléfono eh, Ya no tengo celular entonces, lo que quiero hacer es recuperar mi número para, eh, pues para poder comprar otro equipo y quedarme con mi mismo número de celular. Tengo que ir a AT&T, este, voy a tratar de recuperar mi número, probablemente vaya a la casa de mi mamá y bueno, pues ya me estarán acompañando en este trayecto. Espero que les agrade, que les divierta, que puedan sacar algún provecho de estos vlogs voy a estar eh, subiendo videos más seguido porque honestamente no me he dado tiempo ni de grabar, eh, mucho menos de editar, obviamente pues qué voy a editar si no, si no tengo material, pero eh, voy a estar tratando de subir mínimo tres veces a la semana, espero cumplir mi meta y um, bueno vamos a, a comenzar el día de hoy, me voy a poner mis zapatos porque como se dan cuenta no sé si lo puedan ver todavía estoy en chanclas me acabo de salir de bañar y vamos a empezar el día ok bueno pues continuamos Hola, amores. hola hola hola loquitas hola loquitas precioso precioso ¿Ay, Bueno, pues como les comentaba, eh, ya fui a Telcel. Me comentan que para el día de mañana me van a dar mi número porque necesitan que su gerente pueda probar, eh, pues que recupere mi, mi número. Y eso, bueno, me va, me va a ayudar mucho, ¿no? Eh, también ahorita estoy en la casa de mi mamá. Estoy a punto de irme a trabajar. Estuve un rato con mis perros Um, estuve comiendo y bueno, pues ya es hora de que me apure para llegar a mi trabajo. Nos vemos en la noche. Y bueno, lo prometido es deuda, um, ya es de noche, estamos a 3 de abril, como les dije al principio del blog pues que lo iba a, a checar porque no sabía ni qué día era, um, pero sí, es 3 de abril. Um, la verdad es que ya tengo muchísimo sueño, ya llegué a mi casa, estoy acostada en mi cama, ya son, ya faltan unos minutos para que sean la una, o sea, ya es son, ya es 4 de abril en la madrugada y bueno, yo me yo ya me voy a dormir. Um, como les comentaba, parece que ya hoy, porque ya es 4, Hoy en unas horas pues ya me van a dar mi chip de, de mi número de teléfono que pues que se me perdió. Necesito comprar otro celular porque pues no, no tengo mi equipo. Y quiero grabar más videos como este. Espero que no les haya parecido demasiado aburrida mi, mi vida. Como se pueden dar cuenta? Pues eh, tengo cierta rutina, eh, por las mañanas hago todo lo que tengo que hacer, mi quehacer o lo que sea, voy, visito a mi familia y ya por las tardes me voy a trabajar. Yo trabajo en las tardes de dos y media a las diez y media de la noche. Entonces, eh, pues esa es mi rutina casi diaria, trabajo de... Trabajo seis días a la semana, solamente tengo un día de descanso. Pero me gustó mucho eh, grabar este blog que seguramente será muy breve, pero, pero me agradó. La verdad es que me agradó grabar esto más que los otros videos de, de maquillaje y belleza. Como que, como que me gusta más hablar así al natural a la cámara y pues que pues también mostrarles a ustedes qué es lo que, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, eh, pues yo creo que sí, sí voy a seguir clavando más blogs, porque, porque me agradó, y quiero, seguir a, y quiero hablar de temas que, que considero que son importantes y que a lo mejor no se están hablando tanto allá afuera. Entonces creo que esa puede ser mi, mi aportación, ese puede ser mi mensaje al... Ups, perdón... Ese puede ser mi mensaje al, al mundo. Ustedes ya después verán qué es, qué, cuáles son las cosas pues, que, que quiero comunicar. Y ustedes juzgarán por sí mismos. ok, Pero bueno, ya me voy a apurar. Estoy a punto de, de leer. Eh, no les había dicho, pero estoy leyendo este libro. Y quiero hacer un video completo acerca de este libro porque está súper, súper interesante. Y creo que no se está hablando mucho de, de este libro, pero es bien importante. Pero bueno, yo los dejo. Los quiero mucho. Espero que, que alguien vea este video. ¿A alguien allá afuera le interese este blog. Y eso es todo por hoy. Los quiero. Bye.